¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Leiken, que vamos a estar jugando a una carrera de obstáculos, así que os recomiendo que os paséis por su canal, porque ya sabéis que es nuestro staff. Y nada chicos, vamos a estar jugando a una carrera de obstáculos que ha creado Leiken, así que... Leiken, ¿algo que decir? No. ¿No? No. <risa> A lo largo del mapa chicos, vais a ver unos checkpoints que hemos puesto para eh, no tener que estar poniendo barra kill muchas veces Y a ver quién gana la carrera, ¿no? Oh, sí, no, no hay premio, pero... Eh, eh, el, premio, el premio es ganar El premio ganado. ganar, bueno, venga, vale Pues... ¿Qué hacemos? ¿En, ¿En 3, 2, 1? Dale Vale 3 Dilo, 2, dilo. ¿Qué? Uno... ¡Listo! ¡Ah! Uh, mucho tiempo más tarde... Me, yo me fui, yo en vez de... Me pasé de lado, algo <risa> increíble Vale... ¡Uy! Que me caigo, que me caigo Uf. Vale, listo eh, yo he no, ya pasé. la zona esa, No sé, yo estoy ya en la de Mario No sé, ¿Tú cómo vas? Ah, creo que se en el principio ¿Estás muerto o qué? Sí, es que me voy a dar algo. Ya se está haciendo la víctima Dios, no puedo. Ahí la referencia a Mario, ya sabéis, chicos. <risa> a ver, tengo que esperar hasta que se me quite la, el efecto o me muero. Segundo checkpoint ya. ¿eh? Como que segundo, yo le llevo el primero. Eh. Ya por aquí. Uff, así me quedé. Ya, estás, ya te, te pasaste las tuberías. Eh, no, o sea, estoy en, el, en lo del juego ahora mismo. Ah, pues por eso pasaste las tuberías. Sí, sí, la tubería me las acabo de pasar. Uy, ¿por, qué, ¿Por qué no puedo llegar? Está mal hecho, creo. No? <risa> ah, no, está, está bien, está bien. A ver. Mejor no digo que está mal hecho porque esto es le hice yo, así que.. Vale. Eh, acabo de entrar en la zona de minerales y no quiero pisar ninguna placa de presión porque eh, me puedo ir bastante a A ver, muerde el cebo. No, gracias. A ver, ya estoy en el pal jodre recién, sí, eh, ¿no, no he puesto ningún checkpoint. Ah no, no le he puesto porque soy. Ah, no, no le he puesto si sí lo puse. Bueno, me voy a desligar. Pensaba hay una, pero no era era trampa, o sea, no era trampa que diga. No, no explotaba. No. Increíble, me quemé. Bueno, ya tengo el shipment aquí. Dios. A ver, me Acabo de pasar a la zona de los minerales. Y ahora, esto ya es lo de la pared. ¿La pared? Sí. Ah, la pared. Dios, me estoy quemando y no estoy en el nether. Palitos, palitos, palitos. Estoy en la zona de minerales. A ver si no exploto. Uy. A ver si. Ah, mira, que hay una serie descubierta. <ríe> A ver. Increíble. Easy. Pisé otra, te... pisé otra placa, pero era falsa. No, esa no era... Esa otra... no me, No Increíble me da la salida. Como que no te da? Okay. Es una TNT sin querer, ¿eh? Ah, que has pasado una TNT sin querer y ha, ¿ha explotado. O qué? Sí, he plotado, no, no, pero no me he morido, estoy bien. Increíble, ven. Haz las escaleras y me das. Gracias. ¡No! ¡No! ¡No! Ay, me voy a morir. No, no vale matar, ¿ah? ¿eh? Vale empujar, pero no matar. Espero que hayas puesto el checkpoint al principio. Ah, el de la zona de empleo. ¡No! No me lo puedo creer. Vale, vale. vale. Eh, había puesto el checkpoint. Ah, no puse el checkpoint. Se sí me olvidó. De hecho se me olvidó que había un checkpoint ahí, por eso me lo puse. Estoy en la zona de minerales ahora. Me estoy quemando. Increíble, tú que te mueres pero estás en la... estás allá, y yo acá Claro, porque yo tenía... Uy, que me, se me matan los paques, ¿no? Increíble, acá está la pista destruida uh, uh, uh, uh. No Ahí estamos, poquito este otro chest boy Increíble No dar a, los esqueletos, ¿eh? Están estos chetos nada más que... nada, no tiene nada Velocidad, creo. La zona del nether. Y ya sí, estoy en la, en los la selva. Celestos. Increíble, me va a ganar. Bueno, las Gane. telarañas. <ríe> Casi, ¿eh? Telarañas me sirven. Por cierto, yo puedo ir al final, eso hay que aclararlo. Ah, ¿verdad? Es verdad. Increíble, pasé. Pasé. A ver si no me... No, que me queda aquí de atrancar en una telaraña. A ver. Pero no me muero, eh me muero con la telaraña Uf. Vale, casi, casi he llegado Y... A ver, gana el, gana el, eh, el pvp, ¿eh? Yo ya he ganado la carrera <ríe> Y te espero aquí en la zona del pvp Se la ha caído Te lo pasaste ya Sí, ya no lo he pasado. Estoy aquí esperando para el PVP. Bueno, me vas a tener que esperar porque estoy en la zona del Nether. Y está un poco simple. Ah, mucho tiempo más tarde. ¿Vas a morir otra vez? No, no. Vale. No, no, no, no, no. le ¿qué les pasa? <risa> la, la, la, la, qué alto, pues ven este en serio Listo, ya, ya estoy, ya estoy, ya llegué. la cabrera entonces. ¿Has perdido la chuleta? No, no, no, porque me termino de curar porque no tengo mucha vida Ah, vale a ver. Pero vale. las puedes tener las chuletas, eh Bueno, bueno A ver, a ver, aquí Este es mi kit es Este es mi kit A ver cuánto hay de este lado A ver, el el que gane Gana el PvP, pero yo gané la carrera no, la, la, la gano yo <risa> Bueno, bueno, entonces eh, dale A ver Tres Dos Tres Ay, mierda Estamos bien esa <risa> <Eso> no era <risa> Bueno, ya increíble, increíble. Vale, increíble. Un es el Es el Que buena Que qué buena bueno. Se vuela Ahí Pero lag, ¿eh? Sí, lag, increíble Lo no, no, peor es que no entiendo el lag Cuando los dos tenemos, cuando los dos tenemos buena conexión al server Ahora eso con ¿Qué pasó? Que está todo el servidor reventado, ¿eh? Pero reventado, pero vamos Oye, está petando ahí lo que sea, una TNT o algo, ¿eh? Dale, van a. No vayan la, dale, dale. O soy sea, no, una. un, un contra ¿cu <risa> ¿cu ¿cu ¿Cuándo te queda? Se me queda todavía un montón. Uy ya tengo un corazón. No. Ganó el Pepe. Nada, no no la que no la cadera, ahora yo gané la carrera no, GG Llega de la escalera y todo el sí. No sé, no sé. Eso lo van a ver, me parece, en el vídeo. Así que espero, chicos, que veáis el vídeo de los dos canales. Así que espero que os haya gustado, que le deis like. Que os suscribáis también al canal de Lequen, a mi canal, si no me conocéis todavía. Y hasta la próxima. Chao, chao.